Muy bien y estamos acá nuevamente volviendo de create estamos compartiendo este lunes en el cual vamos a arrancar con el tema del día muchas personas se enfocan en un objetivo específico quieren llegar a algún lado me ha pasado en sesiones en clases compartiendo con estudiantes o con clientes que vienen a consultar por poder llegar a tal lugar por ejemplo cuando yo me gradué voy a trabajar de lo que quiero. Cuando yo tenga tanta cantidad de plata, voy a ser realmente feliz. Cuando tenga el tiempo y tenga la edad que estoy buscando, voy a poder disfrutar de lo que realmente estoy viviendo. Todo eso es un objetivo, es una meta. Que está bien tenerla, uno necesita tener una meta, un objetivo claro, para poder motivarse a seguir adelante. El tema es que, en el momento en el que yo estoy presente, hasta ese momento que tengo que alcanzar, me lleva un determinado tiempo. Y todos justamente te hablan de la meta, de llegar, de llegar y de estar allá arriba y de estar en, en ese lugar que soñás, estar en, en, en aquella dirección hacia donde estás apuntando, de poder conseguir aquellos títulos, objetivos, trabajo y demás. Pero nos olvidamos del proceso. Es como... Quiero salir de viaje y me pierdo el panorama de todo el paisaje que estoy pasando, que estoy viviendo, por la desesperación de llegar. ¿Y qué sucede en ese momento? Cuando no disfruto o no estoy viviendo en el momento presente, aparece ese proceso que se va a desvirtuar, ese proceso que al no disfrutarlo, en realidad estoy padeciendo. Y cuando llego realmente a la meta o al objetivo, digo, bueno... No era para tanto, llegué y ya estoy. Es como que le doy menos importancia, menos valor. Cuando disfruto del proceso, cuando paso cada etapa de mi vida, paso a paso, comprendiendo el momento presente, dónde estoy, quién soy, qué es lo que estoy viviendo, cómo aprendí o cómo voy aprendiendo cada paso a paso, es ahí donde realmente se enriquece el logro. Porque es importante poder alcanzar y llegar al objetivo? Para eso es que trabajamos, para poder alcanzar una meta. El tema es que si no disfrutamos de ese proceso, nos podemos ahogar en el camino. Y que cuando en el proceso de repente siento ansiedades por querer llegar, en lugar de pensar qué es lo que estoy sintiendo, pienso solamente en la presión. Entonces ahí cuando me sale algo mal, también, ¿qué sucede? Muchas veces, abandono. Dejo de hacer lo que me tenía propuesto, porque ya me siento con presión. Me siento presionado, me estanco, me bloqueo. Las emociones son parte del proceso, porque lógicamente somos seres humanos. Y si nos relacionamos inteligentemente con nosotros mismos, es ahí donde vamos a conseguir cada paso un, un logro mucho mayor. Entonces, cuando viene, como les decía, la ansiedad, es ahí donde de repente me siento perdido, de repente me bloqueo, de repente digo, che, tanto luchar y, chur y luchar y luchar para poder alcanzar lo que quiero y de repente me siento abrumado de tantas cosas para hacer o, o no disfrutar de ese aprendizaje que estoy viviendo en el camino. Me pierdo. Me pierdo, lo dejo, lo abandono y después me cuesta mucho volver a empezar. Y ahí aparecen estos comentarios, estas declaraciones que me dicen, no, yo ya no puedo, a esta edad, ¿qué voy a hacer? Yo hasta acá me quedé, no puedo, no lo puedo alcanzar, no lo puedo lograr. Y aparece lo que se denominan las excusas. Cuando de repente digo no puedo o justifico, justifico la edad, Justifico el entorno, justifico el país, la situación económica. ¿Busqué realmente los recursos en el proceso para poder alcanzar lo que quiero? ¿Cuántas veces te caíste y cuántas veces te levantaste de donde te caíste? ¿Aprendiste realmente de eso que estás pasando? Supongamos, quiero ser, en mi carrera por ejemplo me pasó lo siguiente. Quiero ser coach. Bárbaro. Estuve en un proceso de ansiedad. En el cierre, en el final, porque dije, ya quiero ser coach y ya quiero trabajar. Y justamente eso me enseñó, porque de repente no estaba disfrutando del proceso. ¿Estaba aprendiendo? Sí, estaba aprendiendo las herramientas, pero no las estaba incorporando. No estaba viviendo qué era lo que pasaba en ese momento. Lo mismo sucede cuando hay una situación en donde de repente quiero tener una familia, quiero tener hijos viene un inconveniente y de repente ya tener hijos o tener una familia no es lo que me parecía que era. Esos procesos que ocurren son normales. Yo siempre hay algo que comparto y es que las cosas a nosotros todas nos van a suceder. El tema es qué hacemos con eso que nos sucede. Nos hacemos cargo, nos hacemos víctimas, vivimos siendo víctimas constantemente, poniendo excusas o culpando a otros quizás de que no pude alcanzar tal objetivo? Bueno, nosotros en todo este proceso de coaching, ¿qué es lo que hacemos? Acompañamos. ¿En qué? ¿En qué se especializa el coaching? ¿Qué es? ¿Solamente para empresas? Tiene una terminología que parece muy inteligente, por ahí es para, para empresarios, para... No, el coaching es tan simple que puede acompañar en tu emoción, en tu objetivo de vida que vos querés para tu vida, económico, ya sea para un trabajo, emprendimientos, para realizar un acompañamiento en cuanto a emociones. Si de repente me estoy sintiendo abrumado, yo me quiero sentir feliz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo accionar? Ahí acompañamos nosotros. Desde una escucha, desde devoluciones, traemos el momento presente para que vos te sientas realmente acompañado y te des cuenta de qué es lo que te está bloqueando en este momento. Lógicamente, acá hay una delgada línea entre lo que es un acompañar desde una escucha y una sugerencia. Porque si hablamos con amigos, con familiares, con alguien conocido, nos puede decir no, vos tenés que hacer esto. El camino para vos es por acá. Pero ¿desde qué perspectiva lo dice? Lo dice desde su realidad, desde lo que esa persona piensa. Imagínense si en este momento yo les digo, no, vos tenés que hacer tal cosa. ¿Querés? ¿Querés solucionar tu problema familiar? No, vos tenés que hacer esto. Y de repente ustedes hacen eso que les digo y les va mal. No se van a culpar a ustedes mismos. Y así sea, no les corresponde, ni tampoco corresponde decir, me dijo Ernesto que haga esto, entonces yo lo hice y me fue mal. Ya es para desconfiar de él. Y en realidad está ahí el tema. Estamos buscando más por fuera una opinión que buscando por dentro cómo nos sentimos. Los procesos los vive cada uno. Y para poder alcanzar aquella reflexión, aquel objetivo hacia dónde quiero ir, necesito mirar mi interior. Pero necesito escucharme. Y escucharme con amor y objetivamente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Hacia dónde van mis emociones? ¿Me llevan al objetivo que estoy queriendo cumplir o me están disparando para otro lado? Las distracciones. Las distracciones también me llevan a, a procrastinar, al dejar para después, para que se me acumulen muchas cosas y de repente no solo no consiga el objetivo, sino que después me queden tareas pendientes. Visitar a un familiar, charlar con él, poder alcanzar aquella tarea que tenía que realizar... Trabajos prácticos, laburo, emprendimientos y demás, monetarios, inversiones, lo que quieran. En cualquier ámbito de tu vida nosotros desde CREATE siempre podemos acompañarte. Lógicamente nosotros no hacemos terapia, esto tenganlo presente también. El proceso del coach no es un proceso terapéutico. Es un proceso para alcanzar metas y objetivos que se van a desarrollar con un darse cuenta... Y al darse cuenta, vamos a poner un plan de acción. ¿Qué es lo que propones hacer? Si ya te diste cuenta qué es lo que está pasando. ¿Cómo vas a accionar entonces a partir de ahora? ¿Y cuándo, no? Es cuando cada uno lo pone. Pero eso es una meta que tenemos que trabajar todos. Por eso siempre decimos, nosotros acompañamos en cada proceso a cada persona en la situación que esté pasando, que esté viviendo y que quiera vivir, que elija vivir. Para eso adquirimos las herramientas y nosotros compartimos este aprendizaje. Cuando ustedes necesitan, tienen la, la curiosidad, tienen la necesidad de aprender más, de saber, de poder estar presentes aquí ahora y decir, voy a buscar un coach, a ver qué es lo que puede hacer. El coach te acompaña en ese proceso para que vos alcances ese objetivo. Si de repente decís, ¿cuántos sueños...? Se han quedado en la preadolescencia adolescencia, en querer hacer algo como una carrera, y por no soportar el peso del proceso, de repente me bajé. No completé esa carrera. Y hoy ya quizás tengo 60 años y digo, no, con 60, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar? Sí, muchachos, se, se puede hacer, se puede lograr, se puede seguir adelante. Lógicamente hay cuestiones, hay que revisar una persona de 60 quiere ser un futbolista profesional, lógicamente ya pasó un periodo de tiempo, pero sí puede hacer algo por el fútbol, si es, si es lo que quiere. Puede estar como director técnico, puede acompañar a, a los chicos a, a crecer desde otro lugar. Puede acompañar el fútbol desde ese lugar. No necesariamente va a ser una carrera en la cual te dé el estado físico, sino que te dé el sueño, qué es lo que realmente quieres hacer. Y para poder alcanzar esa meta, el proceso es importantísimo. Comprender cuánto tiempo te va a llevar. Porque com la comprensión del tiempo te va a llevar a reducir ansiedades. Sabes que te va a llevar dos años, un año, meses, más años. Bueno, eso te va a reducir ansiedades. Sabiendo, lógicamente, cuánto es el tiempo. Saber el esfuerzo que te va a llevar... También te va a eliminar presiones. Y las emociones no vas a estar complicado con preocupaciones, con procrastinaciones, con estrés de, de, de, de saber si llegas o no a cumplir con las tareas. Para eso hay que ser objetivos. Y a veces uno necesita ayuda. Entonces, desde acá es que te ofrecemos este espacio para poder ayudarte. ¿A qué? A alcanzar eso que estás buscando. No puedo reconocer mis emociones. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿No lo puedo ver ahora? Perfecto. Para eso estamos nosotros también. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué es lo que estás atravesando que te puedo ayudar a partir de ahora? ¿En cómo te sentís hoy? ¿A cómo te quieres sentir a partir de este proceso? Y en todo ese lapso nosotros vamos a estar acompañándote con escuchas, con devoluciones porque también comprendemos que somos espejos del otro. ¿no? Y en esos espejos muchas veces salen estas culpas, estos juicios y estas declaraciones que quizás están más reflejadas en otros que en mí. Y entonces, cuando yo me miro para adentro, comprendo y me hago cargo de lo que estoy haciendo y de mi vida. Y si lo hacemos objetivamente y desde el amor, podemos llegar a ser lo que queramos. Por eso es que siempre decimos, para que vos elijas la vida que querés para tu vida. La vida que querés elegir, la podés conseguir con las herramientas que te brindamos en crear. Ahora vamos a ir a una breve pausa y ya venimos con más Créate Espacio. Si esto te da sentido, compartilo, comentalo, danos tu opinión y seguimos conectados. ¿En dónde? En arroba, Create Espacio o en Créate en Facebook. seguimos y ya venimos con más Créate Espacio.